Los tulipanes los tengo porque, ¿a poco no es lo más hermoso que han visto en su vida? Miren, o sea, esto es a lo que yo le llamo una danza de tulipanes. Y quiero decirles que más o menos voy dirigiendo la danza, no crean que solitos llegaron a estar así. ¿Qué es lo que hago? Los primeros días cuando puse mis tulipanes en este florero que estaban como así de altos, estaban todos, todos los días en la mañana amanecían así bueno ya, así, todos amontonaditos y yo lo único que hago cuando eso sucede es girarlos girarlos hacia afuera para que sepan que se pueden desplayar, que se pueden mover y luego poco a poco pues ellos van dirigiendo a dónde, a dónde irse, cómo moverse y van creciendo, pero al principio no crean y se los comento porque muchas veces me dicen mis tulipanes no se mueven, mis tulipanes están todos amontonados los invito a que los dirijan, nada más es lo giras hacia afuera de tu base y vas a ver cómo empiezan a bailar y a llenarte de alegría.